La guerra, ¿cómo impacta? Va a impactar, no solo un tema de la guerra, porque luego no es solo la guerra que eh, no se puede imputar solo a la guerra la inflación, ¿no? Eh, también porque la inflación empezó antes, ¿vale? Eh, pero, ¿cuánto puede impactar el, el tema de las citas políticas eh, americanas eh, ahora y eh, las chinas? Porque dentro de poco tendremos dos citas muy importantes para Biden y para Xi Jinping, ¿no? Bueno, yo creo que, como tú decías, ahora tenemos las elecciones de midterm, ¿no? Eh, donde efectivamente tenemos el riesgo, ¿no? De que la popularidad de Biden está bajo mínimos, ¿no? Y con que esta inflación eh, le penaliza y pierda el control, ¿no? En la, en la Cámara de Representantes, ¿no? Y esto daría lugar a lo mejor. Pues a cambios, a giros ¿no? en la política económica, pero a lo mejor también incluso en la visión ¿no? sobre por dónde debe de ir esa transición energética. No creo que cambie la política exterior de, de Estados Unidos, sinceramente, yo creo que ahí hay bastante más eh, quórum, ¿no? pero también tenemos que ver si eso eh, debilita tanto al partido demócrata o no de cara a las próximas elecciones generales. ¿Y quién es el candidato finalmente republicano? Yo creo que está ahí el, el, la cuestión. Y en cuanto a China, bueno, tenemos el Congreso este fin de semana, ¿no? Y yo creo que lo interesante, más allá de que vuelvan a revalidar a Xi Jinping, es eh, si finalmente van a decidir eliminar, retirar esas políticas de cero COVID, o la van a rediseñar, ¿no? Y sobre todo, eh, qué tipo de planes... Eh, y medidas de política económica van a adoptar no solamente para absorber esa crisis inmobiliaria que tienen, que es la mayor crisis inmobiliaria de la historia de la, de la humanidad podríamos definirlo, sino también eh, cómo van a lograr impulsar ¿no? y, y mejorar ese sentimiento económico que tienen ahora mismo los ciudadanos chinos, que están mínimos, eh, provocado no solamente por el fuerte deterioro de la coyuntura económica, sino porque hay un dato que me parece muy relevante, que es el, el, el reparto punte del, del paro juvenil a máximos históricos, ¿no? con tasas de paro juvenil superiores. Y sobre todo también yo creo que va a ser clave eh, qué decisión adopta China sobre si continúa o no su, con su apoyo ¿no? geopolítico a Rusia, porque yo creo que puede ser decisivo también esa, ese, ese cambio de postura o no, ¿no? si va a priorizar el crecimiento económico de su economía o va a seguir decidiendo apostando por un, un nuevo, no la construcción de un nuevo orden internacional. Internacional donde ganen protagonismo las autocracias. Yo creo que eso va a ser también eh, decisivo, ¿no? porque eso también sería un elemento que podría cambiar eh, la situación de la guerra y el escenario de la guerra nuclear. No cabe duda que esto seguramente lo veremos después del de nombramiento, ahora se, se habla de la presidencia de eh, Xi Jinping. ¿no? Después eh, tendrá más... Eh, tiempo y tranquilidad para tomar una posición ¿no? de, de, de perspectiva.